pasó. La policía entró a la casa de una reconocida estrella de la televisión. Es una de las famosas más lindas del ambiente, recientemente estuvo involucrada en polémicos romances, y la semana pasada fue el centro de atención del estrado del bailando, por su fuerte enfrentamiento con Lourdes Sánchez, sin embargo, Ahora fue primicia por un confuso episodio que involucró la presencia policial. Se trata de la modelo y e conductora Pampita. La diva tuvo un agitado fin de semana, en el que asistió a dos eventos nocturnos. Primero, fue la concierto de Maluma, en el hipódromo de Palermo. Al salir del show, fue a bailar con un grupo de amigas, y regresó al otro día, justo a las 9 de la mañana, según la información brindada por Ángel de Brito. Pero su regreso no fue el esperado. Ya que lejos de llegar con la emoción de su larga salida nocturna, se vio sorprendida por policías. El grupo de seguridad rodeaba su residencia, y entró con Pampita para comprobar si la situación estaba en orden y no había peligro. Según la versión oficial de la policía. La modelo se había olvidado la llave puesta en la cerradura de la puerta del frente de la casa y un empleado de seguridad del barrio alertó a los agentes policiales, y ellos acudieron al lugar. La noticia se dio a conocer a través del programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por el periodista y jurado, y según la primicia de Ángel. Los policías ingresaron con ella a la casa por precaución ante un posible hecho de inseguridad y luego redactaron un acta de lo sucedido. Es la nota más difícil que me tocó hacer en mi vida, Mariana Fabiani quebró en llanto. Mariana Fabiani es una de las conductoras más reconocidas de la televisión. Su sensibilidad y tacto para entrevistar son habilidades que no todos los periodistas desarrollan, y en ellas se destacan de manera clara. Este lunes, tuvo la nota más difícil que le tocó hacer en su vida. Según ella misma la describió entre lágrimas frente a las cámaras. Mariana no pudo evitar conmoverse ante la imagen de una mamá que había perdido a su bebé de solo un mes, quien había nacido prematuro y fue dado de alta hace unos días. El caso de Agustín, como se llamaba el bebé fallecido. Fue famoso porque sus padres habían denunciado al hospital en el diario de Mariana, y otros medios televisivos, ya que aseguraban que su hijo era en realidad nena, y lo habían cambiado al nacer. Luego, con la presión mediática, las autoridades del hospital realizaron los pertinentes estudios de Adni y se comprobó que el bebé sí era hijo de la pareja. En ese entonces, la conductora se solidarizó y se puso a disposición de la familia por el dolor y la incertidumbre que estaban pasando. Ahora, Magalí, la mamá de Agustín, relató entre sollozos que se despertó a las 5 de la mañana y tomó a su hijo entre brazos y lo apoyó contra el pecho, y fue entonces que lo sintió frío. Ay. Se dio cuenta que no tenía signos vitales y comenzó a realizar la maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar. Se trata de una familia muy humilde de la localidad de Moreno, quienes sostienen que no tienen dinero para hacer el sepelio del menor, por lo cual piden ayuda solidaria en terrible situación que les toca vivir. Me llamo y. ¿Pampita se reconcilió con Pico Mónaco? Eran una de las parejas más queridas de la farándula, y muchos fans cuando se enteraron de su ruptura no podían creerlo. Se los veía tan bien juntos que parecía que su amor duraría para siempre. Ahora, una nueva luz de esperanza renace para quienes apuestan por Pampita y Pico Mónaco, ya que los últimos rumores y posterior confirmación de parte de la modelo indican que hubo un acercamiento con el extenista. Si bien no hay fotos ni publicaciones en las redes sociales que sostengan esta versión, la misma conductora de Pampita Íntima, quien por mucho tiempo se negó a hablar con la prensa por todas las mentiras que se decía, ahora confirmó el reencuentro con su exnovio. La Top contó detalles de la visita al departamento de Cañitas de Pico el martes de la semana pasada por la noche y reveló. A pesar de las precauciones que tomó para pasar inadvertida, la vieron de igual forma, según contaron en intrusos. Luego de su silencio, los especialistas del show fue a buscarla y obtuvo su versión de los hechos. No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Estaba por ir de viaje. Me llamó, me dijo, ¿charlamos? Y le dije que sí, que charlemos, expresó Carolina con naturalidad. Mónaco en este momento está en México y su reencuentro fue una pequeña despedida. Fue una llamada sorpresa. Me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano. Y fui así, sin docharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato. No fue por Osvaldo, el perro en común. Queríamos saber un poco de la vida del otro. No fui a conquistarlo ni nada. No era una cita romántica. No quedamos en nada. Pero nos gusta vernos, nos queremos mucho, cerró. Él está muy nervioso y yo. Dos puntos Una figura del Bailando admitió que está atravesando una crisis matrimonial. A días de la final de la Copa Libertadores, y con un clima tenso, ahora se sumó un nuevo problema para el jugador del equipo Ceneice, ya que lejos de estar en un ambiente calmo, él y su pareja, la modelo que participa en el Bailando 2018. Están atravesando una fuerte crisis. Los protagonistas de este duro momento personal son, Natalia Weber y Mauro Zárate, la modelo admitió en un programa televisivo que está pasando un difícil momento con el jugador de Boca Juniors si y la solución sería la separación. Luego de la polémica declaración. La famosa quiso bajar la intensidad e intentó disuadir la situación, no es para llamarle crisis. Él está con muchas concentraciones y yo ensayando mucho para él bailando. No estamos compartiendo mucho tiempo juntos. Tuvimos tiempos mejores cuando estábamos más tranquilos. Él está muy nervioso con la final de la Libertadores y yo estoy lleno y bailando. Pero no le diría crisis, expresó Natalia. Él no quería que yo esté en él bailando. No le gusta la exposición. Yo no colaboré, por así decirlo, al entrar al programa más visto de la Argentina. Íbamos a hacer una producción de tapa juntos, que al final no la hicimos, pero no sabía que Boca no quería. Él concentra muy seguido y yo ensayo más de lo habitual. No estamos pasando el mejor momento porque no estamos compartiendo mucho tiempo juntos. Eso es verdad, reconoció la participante del certamen de baile. Más calme con autocrítica, ella reconoció, creemos que es algo de estar muy compenetrados en nuestros laburos y después todo se irá acomodando. O mejor dicho, vamos a volver a hacer lo que estábamos acostumbrados. Finalmente concluyó, yo tengo que respetar el perfil que él tiene. A mí me gustaría que haya más apoyo, pero entiende que no se dé. Aunque también me fastidio.